Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Cruz, integrante de la Compañía de Teatro Penitenciario. Estamos, estoy transmitiendo, bueno, grabando desde las afueras de las playas de Hawái, antes de entrar a las hermosísimas playas aquí en Santa Marta, Catitla. Mi nombre es Javier Cruz, integrante de la Compañía de Teatro Penitenciario. Este es su programa Radiando en Cana. Bueno, este, pues les damos la bienvenida en este tiempo de pandemia. Esperemos no entrar a semáforo rojo. <risa> que es lo que todos esperamos, este, por eso tenemos que seguir este, acatando las nuevas normas de, se me cayó mi acordeón, de, de sanidad ¿no? y la nueva normal, normalidad también. Este, bueno, este programa en especial, bueno no en especial, pero les, les voy a, a pasar algunos chismes. Eh, en diciembre vamos a tener muy, unos programas muy buenos, de verdad, de movidas penitenciarias, que es el... El programa que transmitimos en vivo es Facebook Live. Este, se transmite desde las redes del Foro Shakespeare y de la compañía de Teatro Penitenciario. Los martes a las 8.45 en vivo. El martes primero de diciembre vamos a tener este, el tema del programa. Siempre tenemos un tema para el programa. Eh, conociendo el Nuevo Mundo. Quiere decir, no, no somos Cristóbal Colón, pero este, pues prácticamente puede ser que sea similar. Llegas cuando, en, esta, en este caso, cuando te agarran, entras a prisión. Pues conoces un mundo que nunca en tu vida ni en las películas ni ni en un libro lo dices, sino hay que vivirlo de verdad. Este, pues cómo son las reglas, las normas, la educación, las tradiciones dentro de la prisión. Eh, todo lo que pasas tienes que pasar, tienes que encontrar, tienes que perder para poder encontrar. Eh, en mi caso, bueno. Todos, todos, yo creo que perdemos en, en cierto momento algún familiar, eh, una, una esposa, unos hijos, no vuelves a ver a tu familia durante mucho tiempo. Eso, pero también encuentras muchas cosas dentro estando acá en, en las playas de Hawái, aparte de la, la arena es muy, muy finita. <risa> este, y bueno, en mi caso pues, yo encontré el teatro. Y no nada más yo, muchos compañeros en otras actividades pues, han encontrado su forma de ser libres, de cierta manera. Nosotros, este pues llevamos ya trabajando acá 11 años aquí a espaldas, esta reja que se ve es el femenil, pero atrás si usted alcanza a ver así muy pequeño por aquí por aquí, por, aquí, por, aquí, por, aquí, por ahí estaba el letrero que ya lo quitaron, porque están remodelando eso eso, eso va a ser, vamos a hablar un poco de eso, eh, mi compañero Ismael, mi compañera Valera, un servidor, el martes primero de diciembre, conociendo el número uno en, mentes, en movidas penitenciarias, no se lo pierda de verdad este, va a ser muy interesante ese programa recordar, enfrentar a tus demonios y regresar al pasado, pues no es nada fácil pero no es imposible, va, Este, <ríe> y el martes 15 de diciembre, porque este programa, quiero decirle que lo transmitimos cada 15 días, eh, dos o tres veces por mes, y nuestro segundo programa del mes de diciembre, este es ese martes 15, igual a 8.45, y vamos a hablar de los tatuajes caneros. Estamos por la confirmación de un, de un, de un personaje, por ahí, mucha gente, mucha banda, mucha banda lo conoce, el tatuado a la antigua no lo sé quién es, va a ser una sorpresa de verdad, pero este, este tema, de verdad, este pues como mucha gente sabe, sabe que antes, hace muchos años, hace mucho tiempo, y todavía un poquito a la fecha, eh, pues el estigma sobre la gente que lleva tatuaje lo realizaban mucho con la cárcel. Y sí, sí, este ese tegio, en cierta manera, empezó a agarrar auge en la, en la prisión a partir de los años 80 ya más, más este, como más actual la máquina ya con motorcito, y, porque antes era pura aguja, eran tres agujas, lo enredaban, enredaban el hilo, <risas> Empezaban a pinchar, ¿no? Eran como, pepe, como la antigua, ¿no? Más que nada. Este, y, pues, han, ha habido muchos tatuadores, de verdad. Este, gente que sigue tatuando en las cárceles, en el reclusorio. Hay unos super tatuadores, de verdad, este, muy buenos, muy buenos. No recuerdo, uno de ellos es el Piraña, que no por allá. Este, no sé si te esté. Aquí en la penitenciaría pues, estaba el ruso. Estaba mi carnal Tony, Antonio Cruz, Estaba este, ay, no recuerdo fue el que me hizo este pero me, no, no tenía color, se ve de cabeza mi jefa, ¿no? y no era así, sino tapé el, el, el canero y lo puse uno más, más moderno, ¿no? un poquito más ya modernizado no color, ¿por qué? porque no, no me lo terminé, me lo iba, me, este chavo me lo iba a poner color y recuerdo que fue un sábado de visita nos, tatu, nos tatuamos otro chavo y yo este, y este chaval me dice, mañana, mañana subo para, hacer, para ponerte el color, ok y ese día en la noche hubo traslados del reclusor Oriente a Santa Marta y se lo trajeron para acá, ya cuando a mí me trajeron, ya me lo encontré como unos tres, cuatro meses después pero no, traí, no tenía ese equipo, ya no tatuaba el mosco, le dicen el, le dicen el mosco porque ya no todavía y pues ya me lo terminé acá, me lo hizo el, el, el panque, un balador, saludos panqué este, y bueno, de eso va a tratar nuestro nuestro programa del 15 de es que me estoy cuidando de los monos mucha banda si sí me va a entender porque no puedo grabar aquí afuera este bueno, así sí podemos grabar, mientras no, no, no afectemos, allá adentro aquí la fachada o, o grabemos un de una autoridad, no hay ningún problema ¿no? este estamos en vía pública, no hay problema eh, bueno y el, nuestro, próximo, nuestro próximo programa, estamos por confirmar de verdad, eh, la presencia bueno, de un compañero, un ex compañero de la compañía, bueno, un integrante de la compañía de Michelle este, vamos a hablar de la música y la relacionada con el teatro ¿verdad? porque no nada más este, en el teatro bueno, hay muchas, hay muchas cosas, pero se pueden combinar algunas, algunas artes, una de ellas es la música y el teatro, y así empezamos en, haciendo pastorelas en el 2005 al 2009 que llegué, antes de que llegara el foro Shakespeare a la, a la penitenciaria pues este, se musicalizaban las pastorelas eh, bueno yo empecé a, como me daba mucha pena actuar <risa> empecé jalando cables eh, siendo el, el pastor del último pastor después fui técnico después apoyé como en la música en el audio y todo y es como te vas integrando a, vas integrando varias cosas en una sola no y es una de ellas es el teatro es una, yo creo que siento que es de las más completas que existen y pues esto es este radiando en canal le voy a recordar nuestras redes sociales está el pendiente eh, en el Face estamos como compañía Teatro Penitenciario en el Twitter, arroba Cia En eh, nuestro correo, teatro y prisión, arroba foros eh, Bueno, sin más que nada de que agregar, estoy aquí desde, transmitiendo desde las playas de Hawái desde los vestidores, digámoslo así porque allá son las playas eh, mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de teatro penitenciario de verdad, síganos en redes sociales conozca el centro cultural Dogestivo, que es la sede de la compañía de teatro penitenciario ¿no? y la casa de los proyectos de impacto social del foro Shakespeare eh, también le invitamos al foro Shakespeare vaya a ver, de verdad, hay muchas obras en cartelera a pesar de que estamos al 30%, de verdad, de verdad, de verdad, vaya, este, está Paso de Gato, la librería Paso de Gato, de verdad, la acaban de inaugurar hace poco, de verdad, hay muchos, este, muchos libros, hay muchas cosas, está la cafetería, de verdad, apoya los este, espacios independientes, culturales independientes como es el foro, como es el 77 y como muchos más. De verdad, si nosotros nos seguimos aferrando, pese a la pandemia, a hacer nuestro trabajo, a mostrar nuestro trabajo, a entretener, a, a que reflexionen, a que se reflejen y, pues, y a que se la lleve por la derecha. Venga, esto fue en cana desde las playas de Hawái. Mi nombre es Javier Cruz. Ánimo a Delincuencia.